Cambiar la manera de hacer las cosas. Y no estamos hablando de lo de siempre, de cambiar unos personajes o de cambiar unos lemas, sino de replantearnos cómo podemos hacer que las cosas cambien de verdad. Siempre habíamos chocado con el mismo techo de cristal que era su partitocracia, pues lo que había que hacer era organizarnos también como ciudadanos eficientemente, entrar en ese espacio, ganar y sacarlos. El Partido X plantea temas que para mí son muy importantes. La democracia auténtica, la participación de los ciudadanos en los mecanismos políticos. Plantea las bases de una política diferente, no de enfrentamientos sino de acuerdos. Son acuerdos de mínimos, jugar a otro tipo de política, es decir, a ver en qué somos capaces de ponernos de acuerdo los ciudadanos. Cambiar la agenda de este país. Nuestro objetivo es... ...implantar democracia y punto. No solo se trata de que haya malos gobernantes... ...sino que una sociedad que carece de estos mecanismos... ...de intervención y control en la gestión pública y política... ...va a estar siempre vendida y sometida al poder... ...de quienes, quienes controlan los aparatos políticos y administrativos. Cuando los ciudadanos nos introduzcamos en Europa... ...de manera efectiva, vemos que las políticas comunitarias... ...vuelvan a dirigirse fundamentalmente a nosotros, a los ciudadanos... ...y en segundo lugar, que será necesario a lo mejor... ...a la economía y a los mercados. Esto es que el mercado financiero... Eh, ...es un mercado, es, es mentira, o sea, en un mercado la responsabilidad de cada gente... ...es la de asumir sus pérdidas, y en el mercado financiero ya sabemos que esto no pasa. Está claro que lo que no se puede hacer es estrangular a los autónomos y a las microempresas... ...porque eh, son las que tienen capacidad de, cre de crear ese empleo. Y la red ciudadana es la ocasión de acabar con esto poder, cuando todos tenemos el mismo conocimiento... No existe más el poder, existe solo el conocimiento que permite vivir juntos. El político pasa a ser un empleado público, representante de la ciudadanía, que no debe tener ningún otro privilegio. ...que no sea el propio del ejercicio profesional... ...y es que yo podría estar al otro lado de la cámara... ...escuchando lo que cualquiera de los que ahora me estáis escuchando... podréis estar diciendo en este lugar... ...la Red Ciudadana ha confeccionado... ...basándose en el rigor del trabajo de muchas personas... ...el Manual para una Democracia acorde con los tiempos que vivimos...